hola a todos hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en la bruja de blade y en el episodio anterior si no os acordáis nos arrastró el tío este que nos encontramos en el en la central esta del molino vale o sea en el molino de agua y nos trajo hasta aquí o sea camber vale el que nos arrastró que lo pone ahí abajo Vale, tenemos que buscar por aquí, por el campamento. Y, y, y, y Creo que es esto. No, esto es la foto que siempre encontramos. Patrick. Y como estáis viendo ya estamos bastante hecho mierda. Las uñas como las tengo. Vale. Y chicos, recordad que si os está gustando la serie, darle un pedazo de like para que yo la siga trayendo, ¿vale? Y nada, eh, a ver... Creo que será esto la muñeca. Vale, no, la muñeca no es Me voy a poner ya la linterna Que como ya sabéis no me gusta estar andando por ahí sin la linterna Y me ha dicho que por el campamento puede que encuentre algo, ¿no? Eh, ok Vamos a mandar a butter Bot Ah, mira aquí, la cámara, vale Uy, la animación, eh Va un poco regulera La cámara esa tiene ya más años que Matuzalen. Y no ha dibujado un signo, ¿no? es el signo de la bruja del que nos encontramos en los árboles A ver El pacto es el niño El niño que tenemos que encontrar, vale Ahí está. Coge unas cuantas de esas ramas blancas. Será fácil, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir el camino blanco, ¿no? El camino de las ramas blancas, ¿vale? Ahí podrá hablar con el... de hombre a hombre, ¿vale? Ok. Ah, mira, ahora con la cámara vemos eh, las hojas blancas esas, ¿vale? Y. Eh, mm, mm, por aquí no tiene mucha más pinta de haber más ramas blancas, ¿verdad? Vale. Pues El camino creo que sigue hacia aquí. Va, va del... sí, Sigue hacia aquí el camino, ¿vale? Pues hay que seguir el camino de las hojas blancas. <coughs> y pues eso, vamos a seguirlo y a ver hacia dónde nos lleva. Eh, creo que ese era... Exactamente, ese es el niño que empezamos a buscar... En el bosque, que al final no lo hemos encontrado Hemos encontrado al sheriff, que estaba muerto eh, Después también nos hemos vuelto medio loco Como ya sabéis Y eh, de momento no hemos encontrado mucha cosa. ¿Vale? Creo que sigue por aquí el camino Ok, eh, eso que estáis viendo ahí El ciervo ese, supongo que es donde está la casa ¿Vale? Así que tendremos que seguir hacia adelante Vale, va ba Battle, no te vayas tan un poco muy lejos, Battle Que no me gusta que te vayas Porque después me vuelvo loco Ok Vale, hacia aquí Vale, que me está hablando, eh Ahí <risa> <risa> lo tienes, directo a la boca <risa> del lobo <risa> ¿Qué, ¿qué <estás> Vale, vale, vale, vale. Tú ven conmigo. Ven conmigo, chucho. A ver, y. Acércate, quédate bien cerquita, ¿vale? Vamos a seguir al. Uy, aquí hay demasiada niebla, ¿vale? Hay que seguir el camino. Y. Eh, no tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Vale, vamos a seguir hacia adelante. Y espero no encontrarme otro de los hombres árboles estos que estamos haciendo. Ok. Vale, pues creo que no hay vuelta atrás porque hemos bajado. Así que, Bullet, creo... Quédate conmigo cerca, que de verdad no te quiero perder. Bullet. Vale, a ver. Ok. Uy, uy, uy. Vale, es un punto de guardado. Y, eh... Vale, vente conmigo, eh. Cerquita a mí. A ver, me he quedado un poco tranca Ok, por aquí. Es que como está toda la niebla, no veo nada, eh. Vale, hay que estar cerquita del perro. Vale, esto es de otra pared. Me estoy comiendo un poco las paredes, lo siento. Pero... Es que no me da un carajo ¿Vale? Ok Hay que tener... Eh? Vale, por aquí nada Y sería por aquí entonces, ¿no? El camino Perfecto Vale, bate Budel, Tú conmigo, ¿eh, chicos? Concéntrate Vale, vale, vale Cuidado ahora, no sé, así, mira a tu alrededor He dejado alguna señal vale. Side, look Go where it leads. vale, hay que seguir avanzando Hacia el ciervo, este Y con mucho cuidado Uy, uy, uy, uy, ahí he visto algo, eh Vale, vale, vale, vale Hay que ir con mucho... Uf Vale Uf, uf No No, no, no, no, no. Por ahí no vale, vale, vale, vale Butel, vente conmigo, ¿eh? ¿Chico? Vale Se me estaba arpitando el corazón Ahí hay otro Ok Mira, aquí hay una señal blanca Perfecto Vale, vale, vale, vale Hacia aquí, ¿eh? Vale, señal blanca No quiero mirar mucho hacia arriba Porque me puedo encontrar algo que no quiera Vale, ahí tengo otra señal blanca Entonces tendríamos que pasar por aquí, ¿verdad? Eh, estoy intentando buscar otra vez el ciervo eh, Vale, hacia allí, perfecto Y como habéis visto, tenemos a gente, ¿eh? La gente a los alrededores que tenemos que tener mucho cuidado eh, Cada vez que me parpito. Uy, uy, uy, uy, No sé si la habéis visto ahí al lado, ¿eh? A ver, vale Hay que ir con mucha delicadeza Ok Aquí no le gusta al perro que vayamos, ¿eh? Vale, vale, vale Pero hay que seguir hacia adelante, gente, ¿eh? Demasiado cerca vale, vale, vale, vale vale, Estamos muy cerca de algún bicho ¿eh? Creo que está por ahí Uy, vale, vale, vale Lo acabo de ver, lo acabo de ver Uf, uf, uf, uf Vale, vale, vale, vale. Voy a mirar a ver si puedo meterme por aquí Por los matorrales okay. Hemos encontrado otro punto, eh Siempre... ¡Uy! ¿Qué pasa, chicos? A ver, chico, ven conmigo, ¿eh? Vale. Esto era un talismán de la bruja. Ok. Pues acabamos de destruir y eh, nos vemos un carajo, como ya os estoy diciendo. Y ya sabéis, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con los hombres árboles. Esto es raro. Porque es que nos terminan reventando, ¿eh? Y ahora mismo nos vamos con la linterna. Así que sería insta si. Uf. Vale, creo que tengo otro cerca, Tengo uno muy cerca, tengo un. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Quieto, ¿no? Ahora hacia adelante Move. Sliding to the left. What are you waiting for? Stop around. Just sliding to the Sliding to the left. Vale, eh, creo que tengo uno de frente. Ok, Peter está eh, con él Uf, uff, uf, uf. Vale, vale, vale, vale Por ahí no Ay, gente, lo siento si hoy estoy un poquillo más callada, de verdad Pero es que me está poniendo bastante tensa el no ver nada Y tener que ir de por aquí con la cámara, eh, únicamente y que no nos pillen, ¿vale? Porque Como no nos pillen, os juro que nos revienta ¿eh? Vale, esto Y una piedra A ver Pues eh, de verdad que muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando eh, Ya que estamos por aquí, os voy a leer un poco los comentarios que me habéis puesto últimamente Vale, para hacer unos pocos de saluditos Así que un saludito a Kikito Gamer. Eh, otro para Sigurso, que también está por aquí siempre. Eh, para señor Sayako, que también está por aquí. Que le gusta bastante los vídeos de la bruja de Blair. Nunca se los pierde. Así que un saludito para ti. Que muchísimas gracias por, por estar por aquí por el canal. Creo. Ok, aquí hay más, más piedra, ¿no? Vale. Y yo creo que estamos ya cerca del. del... Ciervo este, es raro ¿eh? A ver, tampoco es menesto que vaya yo aquí subiendo la cámara Mucho Porque como ya sabéis mmm... vale. Hay bichos de estos, los árboles Raros y nos pueden reventar ¿eh? okay, estamos cerca Vale, vale, vale, vale. No Hemos llegado al árbol ¿Qué me ha pedido? Es que no, no, no lo he escuchado Ah, que arranca una rama, ¿no? Vale. Ay, Dios mío, que tenso estoy. Vale. Está saliendo como potín leche de este negro. De lo que tenemos en el suelo. Parece azafrán. O sea, azafrán. ¿Qué? a sí? de... mi prima. Eh, hey, petróleo. What the hell is this? This thing bleeds. <risa> Eh, vale. se cuento a la en Y alrededor, vale. a ver. ¿Qué quiere que mire? I think so. Que siga el perro. Ah, vale. Que siga el camino este, vale, vale, vale. Pues tenemos que seguir el camino. Ahora sí que si nos está pidiendo, vale, espérate. ¿Qué me Tú conmigo, ¿vale, perrito? Ahí está Vale, tenemos que seguir el camino este blanco Como pues ya sabéis Y es bastante chungo, ¿eh? Porque es que no vemos nada Ok, ahí tengo otro... Otro chisme de este No vemos nada, únicamente nos tenemos que guiar por la... Por la cámara Más vieja que Matusalén, por cierto Ya hay modelos mucho más nuevos Pero bueno, el juego es normal, ¿vale? Porque está basado en otra época Vale, ahí tenemos más señales blancas Ay, chungo, ¿eh? Esta zona me está un poco abrumando Por el hecho de estar también todo con la niebla Y... ¡Ay, joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, si de de vale, vale, vale, vale, vale. Uf, uf, uf, uf Nada, nada, nada, nada No te he visto, tranquilízate, por Dios A ver No, tranquilízate, tranquilízate Hijo de puta, ya me he visto ah. Vale Vale, gente eh, Hemos muerto una vez Nos vamos a morir dos A ver lo siento ahí por un poco por el susto. Bully, no! tú conmigo, ¿vale? No te separes de mí, vamos. Mm... Ok, ahí tengo la otra señal, pero no voy a mirar. Hay que mirar al suelo, ¿vale, gente? Ok, mira. ¿Qué ves? Veo un cadáver. Ok, ahí tengo más. La cámara no me la acerque. Vale. Ok, más árboles. ¿Bullet? ¿Bullet? ¿Qué pasa, chicos? No, aquí no tengo más nada, ¿no? Ok, para acá Vale, perfecto Creo que estoy caminando un poco en círculo, ¿eh? Me estoy volviendo loca, locamente Vale, por aquí A ver... Creo que es lo mismo, ¿eh? Está volviendo esto, Tarumba Ok, por aquí y me estoy adentrando a caca, ¿verdad? Me va a pillar un bicho de eso seguro, ¿no? Ok, por aquí, por aquí, por aquí. Y chicos, este episodio lo debería haber subido ayer. Lo que pasa es que se me... Si os digo la verdad, el vídeo se me corrompió. Y no lo pude subir. Así que lo estoy jugando otra vez, de nuevo. Un, un trocito este. Pero me estoy llevando los mismos sustos, la verdad. Y está bastante entretenido el juego Luego, Como lo estáis viendo lo podéis jugar varias veces ¿no? Aunque sea un poco lineal Vale, vale, vale El no, Me diciendo que corran Uy, espera, espera, espera, espera. Por aquí, por aquí. ¿Me ha, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Corre, corre, corre, puta. Vamos, a ver. corre, corre. Vale, estamos corriendo, ¿eh? Estamos corriendo como putilla... Vale, ahí. Tú corre, ¿eh? Que eso, me lo estoy jugando por segunda vez. <ríe> eh, estoy ahora mismo un poco perdida. No Tracks sé por dónde me tengo que... Vale perro, ¿dónde está? ¡Ballet! Eh, Porque se me corrompió el vídeo Y como no quería que a lo mejor el episodio 7 se... O sea, estuviera bien y este estuviera mal, ¿vale? Lo estoy grabando otra vez de nuevo para traeros el contenido como debería ser, ¿vale? Vale, he visto ahí un bicho, me parece No sé por dónde tengo que ir... Creo que es por ahí, ¿eh? Hay algo? Me estoy fijando un poco, ahora mismo no, en la cámara Sino en la... en la propia pantalla del juego, ¿vale? La cámara, como ya estoy viendo, ahora mismo no se ve un carajo ¿vale? Y creo que estoy eh, llegando a otro punto de estos blancos O no, no sé Esta es otra señal, ¿vale? Que ya hemos visto anteriormente Y ahora sí que... Uf, ok, vale Por ahí tengo fuego, ¿no? Por ahí tengo algo ¿Estás perdido? Sí, me he perdido, capullo Ok, vamos a ordenar Me has dicho que ordenar al perro que busque, ¿no? Vale, pues entonces vamos a ordenar al perro A que me busque No, conmigo no, sí. ¿Vale? Vamos a seguir ahora al perro con mucho, mucho cuidado. Vale, vamos a seguirlo. ¿Y por dónde ha ido? A ver, ¿dónde está? por aquí. Vale. Vale, hay que seguir al perro, aunque no lo veamos ahora mismo. Ay, no, no, estoy Uy, vale, vale, vale. Las órdenes, ah, pues lo seguimos un poco aproximadamente, ¿vale? chicos, chico. Sí. Vamos a pedirle que busque. Busca. <risa> vale. Vamos bien, ¿eh? Se nos ha vuelto a perder... ¿Vale? Ok. He encontrado al ciervo Ok, vale, lo que tenemos que encontrar a un ciervo No voy a las manos como las tenemos, eh Estamos ya un poco en la misma mierda. ¿Qué ahora? Vale, y ahora estamos haciendo los totens estos que nos encontramos en los árboles eso seguramente lo utilizaremos para algo, ¿no? Eh, bueno, estamos convirtiendo ahora en los aprendices de la bruja. First, the the right How? The only sense he'll get is my own. Vale, gente, pues le vamos a dar esto a Bullet, lo va a oler, pero el capítulo de hoy lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? En el próximo capítulo. Hoy sé que va a quedar un poco más cortito el capítulo, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Eh, en el próximo episodio veremos a ver que no, dónde nos lleva Bullet, así que nada, gente, hoy nos despedimos por aquí, ¿vale? Eh, porque más que nada hoy estoy en fecha de exámenes y no os puedo traer el capítulo muy largo. Así que espero que lo disfrutéis, que les deis a like, que lo comentéis y que os suscribáis si no estáis suscritos para más contenido, ¿vale? Así que chao, chao.